Hola. El 14 de octubre fuimos a Gen. vimos ocho cortometrajes. Vamos a hablar de un cortometraje que se titula Snato Toon de 2018 del director Colin Bishop. Es un cortometraje americano, su duración es de 8 minutos 48. Se trata de una madre que lleva a su hija en el dentista de la noche, noche. para poner un aparato dental. Después del docista, la Madrid promete a su hija El caco acaba para el comer Y aquí son María Alice es La hija tiene el pelo rubio con el fresa y tiene los ojos azules Tiene el vestido rosa azul Es bastante alta y delgada. delgada La chica es desconfiada En mi opinión, me gusta el corto porque hay suspense por lo que a mí respetamos con el concepto original. Nos gusta el cortometraje porque es bastante interesante y está en el compo de la pantalla. Adiós. Hola. Hola! El 14 de octubre fuimos a Rennes. Vimos 8 cortometrajes. Vamos a hablar de... Hola! Hola. Ok, 1, 2, 3. Hola! El 14 de octubre fuimos a Rennes. Vimos 8 cortometrajes.